comida peruana chicos lo cortas no porque si no. lo cortas ¿qué pasa pierde el sabor se, se va todo porque estas plantas de acá crecen rapidito parrilla <música> peruana Uy, te tiene el día todo el diente y el humo. Comida peruana, chicos. Uf, que vean, miren cómo se prepara. Yo lo único que agarré es le leche la sal, pimienta, orégano y eso es todo. Ahí ¿Está el chef, chef peruano. Saluda, papi. <risa> I'm shy, no, no, no. I'm shy, baby. <risa> shy, baby. Ay, shit, todo sudando ahí. No. Y miren como el carboncito también ¿Qué es lo que le haces primero, papi? Para que tenga el carbón Esa maderita, ¿no? Hay que cortar el árbol de atrás De allá atrás su madre. Y le está echando car carbón ¿Con qué más le echas? Con el... que corté el pino y sale bien rico la carne ¿Con Sabó. el pino? Sí, con el del pino con el pino ah. Miren Sabroso Todos los días prepara acá. Claro. No todos los días, pero así casi regular, ¿no? El chorizo sale ahorita. Sí, ¿no? Yeah. ¿no? lo pongo de frente a la parrilla. No, ¿por qué no le pones de frente a la parrilla? Porque se cocina muy rápido y bota demasiado rápido. No. y tampoco lo cortas, ¿no? Porque si no. lo cortas, ¿qué pasa? Pierde el saborcito. Sí, se, se va todo el jugo se va, y se seco. Se pone pones sequito, sequito se no me gusta. No, no. Ya está muy <risa> Aquí mi hermanita va a venir hace un rato. He preparado también adentro ceviche, les voy a filmar sí. también un poquito. Este bueno, a mi, a mi estilo ceviche, porque yo no soy experta en eso, trato de hacerlo mejor. Ustedes saben que el limón de acá es diferente, el limón de acá no es el mismo que de Perú, de pero Leca, ¿eh? se, se trata de hacer lo mismo algo. Y bueno, vamos a tratar de hacer un compartir algo para, para pasarlo bonito, no? Para sí. Pasarla bonito porque es el día de la bueno, no es el día de la familia, pero para nosotros como el día de la familia, es porque siempre no paramos así. Y acá está mi arbolito de los cerezas, cherry, que también te voy a hacer un videito de esto, chicas, espero que me sigan, y están que salen ya las ramitas, ya, miren, los frutitos, les voy a hacer un videito de eso después, y nada, chicos, acá después les estoy filmando un poquito, ¿ok? Bueno. Chao. Hola las chicas, dile, papi, mira, mira, está sacando los zapatos, <risa> mira cómo me las está dejando las medias, miren, oh, ay, yeah. dile a todas, hola. No vayas allá, mi amor. Falta todavía de arreglar ese jardín. Tengo que podarlo, arreglarlo todo, limpiarlo. Porque estas plantas de acá crecen rapidito. ¿Ah? ¿Eh, mi amor. Jimmy, ¿cómo te vas a subir tú ahí? Ese es el bebé. Quiere subirse ahí, mi esposo, porque quiere recorrer cuando él jugaba. No tenía infancia, ¿No tenía infancia? ¿No tenía infancia dice. ¿Algo me picó dipicado del amor del amor y él mire es bien sabido porque el él resultado. se va a subir ahí el resultado, ahí está el resultado y él está con casaca y yo también estoy con casaca porque está haciendo vientecito un poco de lado medio raro el clima no Demasiado. y miren todos los juguetes los ha tirado ahí mire todos ha tirado ahí y acá Tengo que limpiarlo eso porque él lo tira le echa de todo y miren cómo está Mira las medias, ¿cómo las tiene? A <risa> papi. ¡Cállate, ¡Cállate, te ayudo, Iba! a ver! ¡A ver, mi amor! Ay, ¡Ay! qué rápido! A ver, vamos a, a, ver, vamos a saborear la, la parrilla. Que has parado ahí, en mi esposo. A ver, ¿qué tal? a ver, ¿qué tal? Vamos a darle el punto bueno, ¿no? Está duro. Dice que yo soy la. Acá la. La, la chef. <risa> la chef, vamos a ver. Mmm. Está jugosito, rico. ¿Pero sabes qué le falta acá? ¿Sabes que le falta? Orégano. Orégano. No, le falta un poquito más no, de... De salsita, parece. Pero está bien. No, está bien. Un está más, bien, ¿no? pero está rico. Pasa. Pasó la prueba. Pasó la prueba. Un poquito, una pizquita. Sí, Hola, chicas. Hola. Me ¿Sí? digo mi sobrina. Ay, está con la camiseta de Perú. Sí, ahí está, mi hermana trayendo gaseos de para comer. Sí, para sí, está haciendo cilito. un Como si Vamos a un compartir? un compartir. Acá mi hermana de vuelta, eh, de regreso, porque ayer que fuiste de viaje y yo estaba en el aeropuerto. estaba en el aeropuerto, pero bueno, por motivos eh, técnicos del avión no pude viajar, pero bueno. Me dejaron y ya, ahorita debería estar en Perú allá, ¿no? Sí. Pero bueno, ya, una semana más una semana más y está de regreso ya. Y de regreso, con su sí, vamos a ahorita a partir Ay, el cake: un cheesecake de fresa, fresa que con. con fresita. ¿no? Qué rico se ve, vamos a comerlo. No, no. Ah, o sea, trae el cuchillo para partir acá. Sí, están allá, mira. ¿Qué, celebran? ¿Qué, te ¿Qué te está celebrando? ¿Qué está celebrando? ¿Celebrando el día de.? De... El amor está celebrando el día del amor. O ya pasó, ya es el amor. el El día de que debería estar en Perú, pero se quedó. No Por el <risa> viviendo el debate de Perú de Keiko y Timas ah Keiko y Castillo viendo el debate comiendo este rico pastel de cheesecake rico. gracias a todas a todas por ver mi canal y nada decirles a ustedes que están invitados a visitarme al canal a Katy Blogs, donde van a encontrar mucho contenido estoy tratando de subir todo lo que pueda en videitos. y bueno, Próximamente estoy tratando voy a tratar de hacer un video referente a, a Canadá, a lo que yo, donde vivo acá, en Canadá, referente a la inmigración de Canadá, y espero que me siga. Y por favor, traten de decirle si mi videíto, dale like a todos mis videos, y también este, hacer cualquier comentario, lo voy a contestar. Y muchísimas gracias a todas, las quiero, que tengan un bonito día, un bonito Sandy, y ahí también, hermoso. <risa> Chao, cuídate.